Y hemos inaugurado parte del de, de mercado de Martínez, que es la marca eh, más importante que tenemos en, en Molina y en la comarca de Molina de Aragón. Dan puestos de trabajo, cerca de, de 80 puestos de trabajo. Es la empresa más grande que hay eh, no solo en Molina sino en la comarca. Hoy inauguramos el mercado de Martínez, que es una nueva marca. Eh, y que bueno que intentamos personalizar un poco de alguna manera para que toda la gente de los pueblos y toda la gente reciba esa cercanía y esa calidad de, de pueblo que somos y, y de, bueno, de, to de, de todas las cosas que, que intentamos de transmitir. Y agradecerle también a las empresas familiares, como ellos ya nos han dicho, eh, esa eh, labor de cercanía que hacen de manera permanente. ¿no? El estar en los pequeños municipios, el apostar por los pequeños municipios, por el desarrollo rural, por el desarrollo, por la contratación de personas en, en, en la comarca es importantísimo. Y desde luego el gobierno que preside Emiliano García Paje eh, no solamente está aquí eh, detrás, sino que hoy eh, con su presencia quiere demostrar también ese apoyo que hemos hecho de manera incondicional ya desde hace algún tiempo, trabajando de la mano con ellos en muchos proyectos. En algunos proyectos que esperemos que además eh, muy pronto vean a luz y que podamos ser mm, bueno pues eh, casi socios de, de ese desarrollo, que es un desarrollo importantísimo para nosotros. Eh, poner en valor también el trabajo que desarrollan de ese tener producto de cercanía, de ese producto de calidad que ellos ofrecen a los ciudadanos y que desde luego distribuyen no solamente en la comarca de.